Un pote dulce. dulce. De lo de, de, de, de, de Delvira. No, eh, amado, no. en, en tu experiencia, ¿qué tú crees que le tenga guardado? Un, pote un potecito que, dulce. Un pote pote luz, de ¿eh? dulce. Un pote de lo de Delvira. Me gustó esa, esa, esa forma. Un potecito. ¿cómo ¿es? Es un, un potecito piso. dulce. Todavía falta Dionisio Ortega y Berenice <ríe> Castellano. ¿verdad? Miren, para gracias que, Carolina, ah, gracias a los, Maos, a, la, a los muchachos, a los técnicos, gracias a ustedes. Miren, el problema con la justicia todavía... Continúa en, entre nosotros. Nosotros tenemos una nación que no eh, respeta muchas cosas. Eh, a partir de, de la pandemia, después del encierro, la gente comenzó a hacer eh, eh, juntes, ¿no? Burbujas sociales, como dice un amigo nuestro. Sí. Y, y, y, entonces, y una especie de confianza que se va adueñando sí, de nuestras libertades y, y no... Pensamos y se te olvida otro, la mascarilla y todo. toda esa cosa. Pero eh, la justicia dominicana se ha negado de manera rotunda a abrir los servicios. Abrirlos realmente, porque se anunció que a partir del día primero de este mes se iba, iba a, a trabajar todo el mundo, lógicamente guardando el distanciamiento social, porque... El, el, el proceso se hizo, la desescalada se hizo en varias etapas. La tercera etapa, eh, ingresaban, entraban al sistema todos los tribunales eh, porque en la segunda etapa iba a... se habían abierto solamente algunas eh, sedes. Por ejemplo, aquí en San Francisco solamente se abrió la sede del Palacio de Justicia, que está en la 27 de febrero, y eh, los demás lugares... Eh, por ejemplo, donde funciona el Juzgado de Paz, donde funciona el Tribunal de Tierras, etcétera. Esos lugares no se tocaron, permanecieron cerrados. Pero ya todos se abrieron y todos los empleados se presume o se asume que están eh, trabajando a plena capacidad. Ahora bien, para usted poder ir al Palacio de Justicia o a cualquiera de esas sedes, tiene que hacer una cita. Una cita que a veces le toma un poco de tiempo producto de, eh, bueno, quizás no de la falla de la atención, sino de la cantidad de trabajo que pueden tener los que Ay, reciben. Vamos a decirlo así, yo siempre trato de dar eh, el beneficio de la duda. Mira, amado, en el día de ayer agradezco a la joven que me atendió en registro de título y le, y le decía y le enseñé mis pruebas cuando yo lo hice aunque ayer fue que lo pude hacer, porque ellos tuvieron la gentileza de introducir la solicitud. La tengo aquí y la puedo presentar porque fue tortuoso para mí tratar también, cuando bajé a la Secretaría Concentrada de los Tribunales de San Francisco de Macorís, y entre filas y filas lo que hice fue atrofiarme más una afección en un pie que tengo. Porque salí, cojo y no pudimos eh, cumplirlo. Debo depositar pruebas, debo depositar documentos, debo de redirigir una, una, una audiencia que quedó antes de la pandemia varada. Y el tema del teléfono, infructuoso. Yo creo que se han pasado. Yo creo que la justicia está negada el acceso, no a los abogados, porque los abogados, si no tienen casos, si no hay un hecho en la sociedad que lo busquen, el abogado no tiene nada que ir a buscar a la justicia. Mira, eh, y La de... sociedad no tiene acceso a la justicia. Y eso es, un, eso es una obligación que tiene el sistema judicial porque incluso constitucionalmente le está impuesto el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Okay. Pero. Lo que quiere decir, que tenemos una, un, un gran problema con el tema justicia. Hay un conato de huelga. Así es. Así se es ¿verdad? Eh, se ha anunciado un, una paralización. No sé de qué manera lo, irá a hacer, lo irán a hacer los abogados, porque de alguna manera el abogado da servicio. Y a usted que le interesa dar el servicio, y usted paraliza el servicio, y esa paralización va en, en, en, en contra tuya, en contra de, de tus bolsillos. Porque los abogados, a excepción de algunos que somos maestros, profesores, o que hacemos trabajo de comunicación, como el caso de quien habla, pero la mayoría de los abogados viven exclusivamente de su, de, su, de su ejercicio, de su carrera. Lo que quiere decir que hacer un paro es perjudicarte tú mismo. O sea, ese paro no va a perjudicar realmente la justicia como tal. Pero bueno, la cuestión es que eso sería de alguna manera una... Eh, una como eh, ¿cómo les digo? Eso sería una forma de, de, de manifestarle a las autoridades el disgusto que representa el hecho de que la justicia se haya eh, mantenido en un cierre eh, práctica casi total y que la apertura que se haya dado sea una apertura a media. Yo pienso que hay que buscar mecanismos. Eh, pienso que con Henry Molina en esa posición no se van a buscar esos mecanismos porque él está convencido de que la, la digitalización de los procesos, los procesos a través de, de, de mecanismos digitales es lo que debe ir y que en la medida de lo posible evitar la presencialidad no es tanto por la pandemia. No es tanto por el problema del contagio del COVID-19, porque se puede hacer con distanciamiento social y evitarlo, sino es porque él, como cabeza del Consejo del Poder Judicial, está convencido de que lo que va, lo que debe ir, básicamente, en un sistema moderno de justicia es, es, son los procesos a través de eh, las TIPS, la, la tecnología eh, de la comunicación. Y él está convencido de eso. Entonces no hay forma de sacarlo de ahí. Yo pienso que indudablemente eso va a crear una situación. Si eso se sigue convirtiendo en una bola de nieve, podría llegar, por ejemplo, esta protesta que se piensa hacer podría quizás no tener efecto. Pero si eso, si eso comienza a crear un movimiento alrededor de esa protesta, donde se sumen otras entidades u otras instituciones, pues indudablemente que aquí vamos a tener dificultades. El Ministerio Público, el Ministerio Público, este es un ejemplo que le voy a poder, no ha parado un solo minuto de trabajar. Óiganlo bien, usted podía en plena pandemia, usted podía accesar a la fiscalía con distanciamiento, te atendían de lejito, pero usted tenía el servicio y todavía lo siguen dando servicio en todos los tribunales el Ministerio Público. Yo quiero que me digan, yo quiero que me digan cuántos focos de infección del COVID-19 han surgido del Ministerio Público. Que se sepa que son del Ministerio Público, que tengan que ver con el Ministerio Público, que ha trabajado durante toda la crisis de la pandemia del COVID-19. Entonces, muy buena pregunta. Pero los cines van a abrir hoy. ¿Eh? Los cines. O sea, está todo básicamente abierto. No, bueno, tú, tú, tú decías. De la, que, de la que... pandemia. En pandemia visité la fiscalía por casos por... de clientes. Claro y, claro. y fuimos atendidos, tuvimos eh, eh, la atención de te la. Llegaban una hora. Correcto. Una y llegamos hora, a las. Eh, eh, yo tuve varias a las 11. Exacto. te encarecían de que sea puntual Correcto. para.? ¿verdad? Incluso pude hacer otras citas que luego tuve que pedirle disculpas porque no iba a, no iba a asistir mm -hmm. porque el cliente tuvo mm -hmm. un percance. Sí, sí, pero. Vamos a ver, en la apertura o en las audiencias que han sido presenciales, que yo he participado, los tribunales nuestros tienen perfectamente, diametralmente, como tú lo quieras decir, las medidas necesarias para mantener el distanciamiento. El juez está en el centro, los abogados a ambos lados y en el frente, y que las partes sean lo, los que estén ahí. No necesariamente esas audiencias, cuando tienen mucha participación de público, ya no se da... Y creo que es correcto, por seguridad, por todo lo que es. Pero señores, esas filas y esa concentración de, un, de una oficina para todos los tribunales sí. no es viable porque es acceso a la justicia. Bueno. Eh, miren, aquí veo que el Litín Diario publica la información de que José, eh, Zurún, el presidente del Colegio de Abogados, se querella contra el presidente de la bueno, Suprema Corte el de Justicia round. y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, quien acusa de ser autor intelectual y material del crimen de prevaricación, usurpación de funciones, denegación de justicia, abuso de poder y coalición de funcionarios. Yo les digo... Eh, esto va a traer una situación muy, muy grave en la República Dominicana de una de las entidades que requiere, que necesita mayor credibilidad porque es la que finalmente toma la decisión sobre nuestros bienes, sobre nuestra libertad. Cualquier país del mundo Entonces esa institución necesita mucha credibilidad En esta situación el, el Poder Judicial está perdiendo credibilidad Y afecta la labor misma Que hace la justicia Dice el que tiene Has dado en la, la diana Credibilidad, pierde credibilidad claro. Atención Dorina No, no te vistas que no vas <risa> Ay, Ten, Pero por favor dale al hermano de Olmedo Deja a esa chica Tras romado. Ya, ya, esa diputación es suya. No, pero él dijo, él dijo aquí que él es. Y el PRM, es se, se me salió que que esa palabrita, ¿eh? Pero ¿a quién le dice el PRM? ¿Y, ¿Y quién es el PRM? ¿Quién es el PRM? ¿Quiénes son, ¿Quiénes son los que dirigen el PRM? Tú sí eres Frank, de, Romero, de malagüero. Eh, agüero. Y... Tú sí eres de mal agüero, ¿eh? eh. Tú sí de mal agüero, eh? Eh. No, mal agüero, por Dios. Le dije que ya no te a padres. Vamos a los WhatsApp. Ah, bueno, vamos a los WhatsApp.